gana dinero para tu país eh, o desde tu país en este caso tenemos eh, páginas para ganar dinero por internet desde república dominicana cualquier persona que sea de allí o viva allí eh, voy a proporcionar una serie de plataformas en las que vais a poder trabajar, vais a poder registrar, vais a poder empezar a generar ingresos desde casa y en este caso es una forma de facilitar el acceso a, a páginas en las cuales eh, no sabéis si vais a poder registraros o vais a poder eh, cobrar. Y digamos que es facilito no son todas las páginas que existen porque eso es imposible de abarcar. Pero es una selección de páginas que yo trabajo, que trabajamos aquí en Llena Tus Bolsillos y que pueden ayudaros a conocer ciertas plataformas que os puedan servir, a, pues servir de, para ganar dinero a través de internet desde vuestras casas. Bueno, están divididas por tipo de negocio y eh, hay una serie de imágenes en las que podéis pinchar sobre esa página y os llevaría o bien a la explicación del eh, artículo de esa página de cómo trabajarla o bien si no existe ese artículo a la página de registro bueno aquí abajo tenemos eh, las páginas ptc eh, páginas para ver anuncios son páginas donde nosotros generamos dinero, dinero eh, de forma gratuita pero también podemos obtenerlas con referidos aquí tenemos una selección de 8 páginas que os recomiendo eh, prácticamente todas exceptuando un poco y no ocurren porque lleva un tiempo un poco con menor, menor cantidad de anuncios pero eh, digamos que ha tenido momentos eh, digamos fuertes y los que se ha podido conseguir eh, dinero en esa plataforma bueno de aquí las que siempre recomiendo, eh, recomiendo todas pero las que las que para iniciarnos las que más recomiendo son Mudet, que tiene muchísimos apartados y se puede generar bastante eh, pues diferenciándola con el resto de páginas de ese sí mismo tipo Evergreena de ADZ Por ejemplo son dos páginas que son muy interesantes para trabajar a medio largo plazo Y luego tenemos las típicas Neobooks, eh, Scarlet Clicks, Clicks Blue o ADZ Bazar Que son las eh, digamos clásicas páginas PTC donde podemos saber anuncios y vamos a ir acumulando dinero Faucets y criptomonedas la, vamos a poder ganar Bitcoin u otras monedas Y las páginas fauces digamos que están en auge Hay muchísima cantidad de páginas Y esta es una selección de plataformas que yo eh, trabajo Desde aquí, desde llena tus bolsillos Y que en eh, la mayoría, por no decir prácticamente todas, he recibido pagos Y que bueno, desde aquí destacar, eh, pues por ejemplo, Free Dogecoin o free bitcoin Que son dos de las clásicas, de las que llevan más tiempo en línea pero tenemos otras como Coinpot, como por ejemplo esta, que son 7 páginas en una, que podemos juntar todos los balances en uno para obtener pagos eh, un poco más rápido para llegar a los mínimos de cobro. Tenemos eh, Coins for free, reddit, bitter.io, Crixcoin, Crypto Mining Game, que es un juego muy una página interesante donde subimos de nivel. Y son páginas que os recomiendo que exploreis que descubráis cómo funcionan, como os he explicado, podéis pinchar en estas imágenes y os llevará al artículo explicativo de la página y bueno, son eh, formas de generar ingresos con diferentes monedas, aparte del Bitcoin pues hay muchísimas más monedas de páginas de encuestas, únicamente tenemos ClickSense que es una página que además tiene un apartado de, de tareas y luego el de referidos, en el que también recomiendo con mucha existencia que Invitáis a gente porque vais a llevaros el 20% Porque si una persona hace una encuesta de un dólar Por ejemplo, vosotros ya os estaríais llevando 20 céntimos sin hacer prácticamente nada Invitáis a gente, invitáis a gente Hacéis encuestas, que las encuestas las pagan pues bastante bien Desde unos pocos céntimos, como pueden ser 15, 20, 30 céntimos Hasta pues, 2, 3, 4 dólares por encuesta Las páginas de rublo son páginas que suelen ser muy interesantes porque son páginas para todo el mundo, pero en este caso eh, son páginas que tienen los mínimos de cobro bastante asequibles y suelen ser pagos instantáneos. Pagar, siempre la recomendación es cobrar por Payer, y aquí tenéis dos páginas que suelen tener bastantes anuncios cada día. A través de nuestro móvil podemos utilizarlo por aplicaciones que nos invitan a hacer ciertas tareas que al completarlas nos van a pagar dinero. Aquí tenéis cuatro aplicaciones que os recomiendo utilizar para generar ingresos a través o con vuestro móvil Jugar, aquí tenéis otras cuatro plataformas por ejemplo tenéis eh, páginas de apuestas o páginas que son en sí juegos en los que tenéis que evolucionar digamos un personaje o una aldea, etcétera o en este caso Wild Take con un equipo de fútbol y poco a poco, con, eh, aprendiendo qué cosas se pueden hacer en la página, evolucionando digamos dentro de ese juego, vais a poder obtener beneficios. Las páginas de tareas son páginas eh, pues, en las cuales pues, nos dan acceso en muchas de ellas a muros de ofertas en los que tenemos eh, eh, anuncios, ver anuncios, encuestas, descargar de aplicaciones, jugar, registrarse en páginas... son Variadas tareas variadas en las, que, en las que nos pagarían. De aquí destacamos Spar Five, en la cual nos pagarían un céntimo, o sea, de un céntimo para arriba por tarea. Es de las más interesantes, es una de mis favoritas, pero hay que tener en cuenta que no siempre es una página que. Eh, no siempre tiene tareas disponibles con lo cual hay que, digamos, intentar pues, subir de nivel porque tenemos niveles y eh, poco a poco las tareas de aprendizaje ir haciéndolas para y seguir digamos, creciendo dentro de la página Cashback Páginas donde vamos a poder ganar dinero comprando o invitando a gente que compre a través de Internet Es una forma muy interesante porque si nosotros conocemos a gente que suena comprar por Internet, nosotros le podemos pasar el enlace de Verubi porque aparte en Berubi, las, digamos las tiendas que tiene incluidas suelen tener de vez en cuando algún tipo de oferta. Entonces puedes, puedes aprovecharte, invitar a gente que compre por internet y llevarte buenas comisiones por ello. Rotadores de tráfico. Los rotadores de tráfico son páginas en las cuales nuestro principal objetivo es dar a conocer nuestros, nuestros enlaces de referido, nuestras redes sociales, nuestras páginas para que las vaya visitando la gente suele funcionar como eh, en este caso un rotador es decir, nosotros vemos una página de otros usuarios y, y ellos, esos usuarios también ven nuestras páginas con lo cual nosotros si hacemos si, si hacemos una... si ponemos páginas interesantes puede que la gente le, le guste esa página se registre y sigamos referidos de esta forma también se puede ganar di dinero pero no es la principal función de estas páginas BPA son páginas donde tenemos campañas de, de empresas que nosotros invita, hacemos invitaciones a gente. Entonces en estas invitaciones si la gente por ejemplo es un registro nos van a pagar una comisión, si es eh, por la venta de un producto también nos van a pagar una comisión y son comisiones bastante interesantes. Así que nosotros si conseguimos llegar al público digamos objetivo de esa campaña, Podemos obtener unas buenas comisiones y es una forma interesante también de generar ingresos Pro Monederos y procesadores de pago Son plataformas donde nosotros vamos a recibir los pagos, enviar pagos o almacenar el dinero En este caso mezclo páginas donde obtenemos dinero digamos, de criptomonedas y el dinero normal que recibiríamos como pueden ser en euros o dólares Aquí tenemos las páginas muy conocidas como PayPal, su alternativa en este caso puede ser también Payoneer, que es muy interesante, y luego también tenemos páginas de como Coinpayments, Uphold, etcétera, y de tarjetas de regalo como puede ser TangoCard. Exchange son páginas eh, relacionadas con las criptomonedas donde también pueden funcionar como monederos o wallets, pero que se utilizan eh, para hacer trading, es decir comprar y vender criptomonedas. de aquí ya que yo puedo recomendar más es Binance eh, que es eh, que tiene una gran cantidad de monedas y como he dicho podemos utilizarla para comprar nuevas monedas o bien para almacenarlas o hacer intercambios entre estas monedas y para finalizar recomiendo Derrota la crisis que es una página es una herramienta, es una biblia de ganar dinero por internet donde nosotros tenemos a disposición, eh, a nuestra disposición una gran cantidad de páginas, la explicación de cada una de ellas y un sistema de afiliados único en internet en el cual nosotros por un solo referido podemos eh, conseguir que ese referido sea en todas las páginas que se trabajan en derrota a la crisis pues nuestro propio referido con lo cual es muy interesante explorar esta plataforma. Tiene un curso gratuito que os recomiendo. Si queréis seguirlo, me contactáis conmigo y yo os eh, doy acceso a ese curso, que es un, to un curso totalmente gratuito. Y bueno, hasta aquí ha llegado las páginas eh, para ganar dinero en República Dominicana. Este tipo de vídeo lo estoy haciendo con todos los países de habla hispana para que tengáis acceso eh, digamos, a, una, a una serie de páginas sin tener que buscar si son compatibles con vuestro país. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado y servido. Suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido.